Pues... Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Otro día más. Hoy miércoles, miércoles 4 de la tarde. Y venimos por la calle Real andando, hoy toca andar por aquí. ¿Y qué pasa, gordito? Pues dame una cosita Cuéntame. que te debe un sitio. Porque vamos a aprender artes marciales. Entonces, el chiquitito siempre le ha gustado. Siempre ha gustado en el las películas. <risa> <risa> <risa> <risa> Pues vamos a enseñar el sitio. Vamos a un vistacito. Voy a llevar al club Sepayo Ceuta de Karate que está enfrente del templo hindú y vamos a ver a mi amigo Cristóbal para que tú veas cómo trabaja ¿eh? y cómo están los niños del karate bien preparados aquí. Nos vemos por Dios. ¿Qué pasa? Hola. Buenas tardes. ¿Qué, tal? ¿Qué pasa, tío? Venimos a verte. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece genial. ¿Podemos entrar en tu casa? A adentro. vamos, vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos a dejar los zapatitos aquí, ¿eh? ¡Uy, la gente! ¡Qué bien prepara esto! oro. ¡Qué sirve, está en todo! ¡Qué ¿Cómo se hace el saludo? ¿Cómo va el saludo? ¡Hola! ¡Hola! Es que ellos educaditos los tienen ¿no? Muy profesional. Bueno, ¿los vamos a ir conociendo o qué? ¿Los vamos a ir conociendo los Vamos uno por uno y le vamos preguntando cómo se llaman y tal. Perfecto. ¿Qué os parece? Hola, me llamo Adriana Márquez López. Hola, soy Julia Melgar Postiego. Me llamo Javier Sánchez Rosillo. Me llamo Sade. Hola, me llamo Francisco Felices Moreno. Hola, me llamo Quique Rodríguez Fuentes. Hola, me llamo Curro. Me llamo Ángel Domínguez González. ¡Ah! Hola, me llamo Pablo Garzón Rey. Mi nombre es David Gómez. Hola, me llamo Candela Muñoz. ya estamos aquí en tu casa, tío. Teníamos muchas ganas de, de, bueno, de dar a conocernos, porque yo creo que ya lleva muchísimos años aquí. Pero sí de agradecerte a todos los que estás haciendo por Ceuta a nivel nacional en el porque la verdad que el trabajo que estáis realizando es bastante bueno. Muchas gracias, primero a todos. Y nada, nosotros pues encantados de, de aportar un granito de arena siempre al bueno, deporte Ceutí. El deporte sutil ya tiene bastante calidad de por sí. Lo único que bueno, eh, que algunos son más desconocidos que otros, pero la calidad siempre está ahí presente. Y siempre que Ceuta sale fuera, a mí me consta que hay niveles en todo los lados. Compite, compite, compite, compite bien. Bueno, claro, los compite. están ahí. Hombre, los resultados. Ahora vamos a ir sí, preguntándole un poquito, vamos a ir conociendo a Cristóbal. ¿Qué te parece? Bueno. El karate, ¿De dónde nace? Bueno, eh, es gracioso, la gente se ríe, pero viendo películas en los años 80 de Vandán, aquí la, la Club, una película de karate, y bueno, se despierta el gusanillo, porque aquí en Tota nunca había karate. Y afortunadamente eh, había un maestro de PP de Puerto del Campo, que, que vino aquí de Talavera y empezó a dar de karate. Para aquel entonces, yo con un señito, cuando pues, apunté. Y, y lo mejor que podía hacer yo creo que en mi vida. Eh, bueno, cuando este hombre de Talavera se marcha, eh, un compañero tuyo se hace tu maestro, digamos. Sí, bueno, a ver, yo siempre he estado relacionado con las artes marciales, porque mi padre siempre ha sido un apasionado de, de las artes marciales, ha sido boxeador profesional joven, eh, luego pues siempre estaba haciendo algo, su cosillas de Kung Fu, siempre con artes marciales, entonces mi padre también hacía Karate, nos eh, apuntamos a Karate y él tuvo, para salvar el Karate en Ceuta, pues tiro de bueno, Se tuvo que sacar titulaciones oficiales y de esa forma pues el Karate ha podido seguir en Ceuta y ya luego pues me dediqué yo a lo que se de a Saqué las titulaciones, seguí a una temprana edad y aquí estamos. Enseñando, que te gusta eh, Haciendo lo que se puede <risa> ¿Sepáis, ¿Sepáis por qué? No tiene mucha complicación. Sepáis. Cuando yo era un niño me gustaba mucho el kata. el nombre de un kata de karate. Y dije, si algún día… Tal, pues… O sea, se lo llamará, tenías pensado este chico que iban a montar una escuela. Y, efectivamente, sepáis. Sepáis. sepáis. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ya. Qué trabajo, compadre. Tiene que estar muy orgulloso de ti y haber conseguido todos los logros que estás consiguiendo con estos niños, ¿no? Sí, claro, y más porque él lleva toda la vida luchando por, por esto que estamos haciendo ahora, eh, llevamos otros tiempo también, y lleva toda la vida de la aquí dentro del carácter. Y, bueno, siempre ha luchado por lo que estamos haciendo ahora, que también seguimos luchando nosotros, y sí, muy orgulloso, muy contento, no puede ser de otra forma. De en aquella época cuando tu padre estaba en activo, había llegado también a conseguir logros. importantes. Para mí. Para el presidente, para el 97, Julián Muñoz quedó en España. Julián Muñoz. Que ahora me parece que tenemos a la hija por aquí, ¿no? De Candela. Que decía que la hija es mucho menos que el padre. No me digas Julián. Mucho menos. Siento lo Él lo sabe, él lo sabe. No, pero Julián es un crack. Y bueno, Dolito, el seguro quedamos campeón de España de comida infantil y ya abandonamos la competición y hasta mitad de 18 la retomamos y ahí estamos. Y ahora vamos a entrar a preguntar sobre 2018. Vamos a empezar a preguntar por que nos vayas contando un poquito de los niños, cómo van eso. Preguntas obligadas, yo siempre salgo a todos los que tocan ¿no? algún tipo de deporte. ¿Encuentras apoyo institucional? Eh, voy a ser totalmente sincero. Sí, sí, sí, eh, sí. Llevamos poco tiempo, digamos, en la competición actual ahora. Eh, empezamos peor de lo que estamos. Eh, vamos subiendo un poquito a poco. Y. Nada más que para que hagáis una idea, una liga nacional en Pontevedra eh, nos costó 7.000 euros aproximadamente. Entonces, las estancias, los chavales, eh, sobre el tema del COVID también, la verdad, que eh, el tema de los aviones ya te hacían dos trasbordos, tienes que coger... Bueno, eh, en el tema deportivo, yo eh, siempre lo he dicho. Tenemos la también oficial, eh, no es un secreto, lo están viendo ustedes, pero esto es mío, yo soy autónomo, este es mi negocio, pero a ver, ceuta, el también oficial, pues lo hemos dicho, yo entiendo que hay muchas otras disciplinas, a lo mejor hay falta de, de espacio o falta de, de, de instalaciones, no lo sé. Pero sería ideal, sería ideal que tuviéramos esta también oficial en un sitio fijo pero lo dicho por el tema de rendimiento eso nos vendría muchísimo mejor eh, muchos combates tenemos la carencia de no de no de falta de experiencia de no saber interpretarlo muchas veces por el tema del espacio entrenamos aquí luego competimos en otras dimensiones y, y se nota mira que no se nota entonces eh, tenemos la pista afortunadamente el campo amor todos los sábados y Ahí monta, monta también, se te va una hora en montar, monta, se deteriora cada vez que monta, desmonta, tal, pero bueno, eh, lo, lo ideal sería tenerlo en un sitio fijo y, y, y, y ahí, pues bueno, daríamos un saltito de calidad seguro. Bueno, a ver si alguno que vea la entrevista le busca un sitio bueno. No, vas, no, hay ya. que decir que me voy a cambiar de, de local. Sí, ¿no? Eh, eh, mi responsabilidad la asumiré, por supuesto, e intentaré pues, cambiarnos de local, un sitio más grande, y, y seguir luchando nosotros y, y seguir adelante. Súper importante. Muy bien. Dejarse caer, hombre, dejarse caer, que veis los resultados. Eh, vamos a echar una manita, que no es no tan complicado. Ahora que, no está, ahora, ahora que no está el sensei vuestro, porque tenemos una preguntita sobre él, a ver que él no sabe nada. Bueno, a ver, ¿por qué os gusta tanto el carácter? El rubio. A ver, Rubio, a ver. cuéntame. Porque la primera vez que vi cómo se hacía me apasionó mucho y me quise apuntar y desde ahí me encantó. Toma, ¿y ahora tú? Pues a mí me gustaba mucho el karate, tenía muchas ganas de ir y cuando vine pues me quedé muy impresionada de lo que era y tuve muchas más ganas de hacerlo. Esta, esta, esta, esta. Porque yo veía a mi padre a veces, mi padre me ponía como entrenaba antes y él me animó y al final me encantó. ¿y este qué dice? Yo siempre he sido un gran fan de las artes marciales desde pequeño y quise probar el karate y la verdad me llevó una gran impresión de este deporte. ¿Y la Julia? ¿Sí? La Venga, Julia. Antes el karate estaba detrás de mi casa y yo veía siempre a los niños reírse mucho y eso. Y yo también quería reírme y eso porque yo antes estaba apuntando en baile pero no me gustaba nada. <risa> no me gustaba, ¿no? el pues baile, pero ahora voy a hacerle yo una pregunta a Javier. Yo salgo poco ahora, pero bueno, a Javier sí se la voy a hacer. Javier, esta gente tiene un uso rollo, ¿verdad? ¿no? ¿A ti qué te gusta más la PlayStation o el karate? <risa> el karate. Ah, ¿Y quién de aquí te gusta más la PlayStation? El karate, sí. ¿no? todo. Todo el mundo tiene que gustar, ¿eh? Sí. <risa> ¿Qué piensa de tu sensei? Confianza. El mejor. Especial. Genial. Especial. Único. Guay. Máquina. Guay. Pedazo de persona. Fe. Tú ¿Es Que tiene fe. Okay. Oh. vamos a hacer un repaso por todos los últimos logros que conseguido. pero yo sí me he enterado que cuando va a ceuta ya a competir fuera es eh, ojo, oh, que viene ceuta, o sea, ¿nos tomamos en serio o, o...? explícame esto, porque yo me he enterado de algo por ahí, explícamelo, explícame. quiero pensar que sí, igual que nosotros nos tomamos muy en serio a todos los rivales porque eh, el karate es muy exigente y, y no se presenta a cualquiera a un, un campeonato y el rival siempre pues bueno Cualquier riba siempre es duro y en un minuto y medio puede pasar cualquier cosa. Es cierto que la filosofía nuestra es, bueno, por eso, más que ganar medallas, pues puede ser una cosa puntual, es que en cada combate demuestres pues, todo, el nivel que tienes, que lo des todo. Así vas a seguir superándote cada vez más y el nivel siempre será alto. Eh, de momento vamos por buen camino y antes para lo mejor para algunos. ¿no? Eh, Ceuta podría ser. Bueno. guay, Un chocurcito, un chocurcito, ¿no? Chula, y ahora lo menos Ceuta dice: bueno, tengo que pelear. Y esta es la idea y la intención nuestra es que cualquiera que se enfrenta a Ceuta sepa que lo tiene que dar todo para, para poder ganar. ¿no? Bueno, como sabía el compadre, Marura es más de salva estamos venga aquí a hablar de cárate, de, de cárate. Vamos a hablar de tu parienta, ¿no? Ok. Sí, hombre, claro. Por supuesto, hay que dar las gracias a Rosa, que es la actual secretaria de la Federación, mi pareja. Sin ella nada de esto hubiera sido posible, por supuesto. Y de aquí, un besito, y te quiero yo y te quieren todos. También me han dicho que no quieren niños, ¿no? Que ya tienes bastante. mira, mira, mira. lo que falta, Mira, venga. Lo bueno de esto es que luego van con sus papás y su mamá. Aquí tienes un mosaico de fotos de tus últimos logros y bueno... Aquí tenemos a una campeona, ¿no? Eh, cuéntame, esta foto, donde sale ella? ¿Qué, qué hiciste ahí? ¿Lo cuento yo o te lo cuenta ella? Un cuento. poquito los dos, venga. Venga, a ver venga. si se acuerda de ella. A ver, esta fotito. Esta Pamplona. foto. Pamplona. ¿Y qué, ¿qué, ¿qué hiciste allí? Me lo pasé genial, disfruté con el calacumbate. me encantó. ¿Y aquí qué quedaste, primera? Venga, a ver si se acuerda la segunda. aquí? ¿Dónde estamos? Voy a dejar primero. Ahí era la chiquitita, ¿eh? No. No, no, este, este es antes que este. Ah, ¿sí? sí, está en la segunda. Aquí con las dos, con las dos ligas nacionales. ¿Pero qué son? ¿Ligas nacionales consiguió las dos? Las dos. Las dos ligas la nacionales. Y la segunda. En su categoría de. de... era Alevín. Alevín, Alevín tercer año. Alevín, segundo año. Porque era la, en la primera liga que íbamos. Y era ella Alevín de segundo año. ¿Y el peso, te acuerdas? Menos de 32. Menos de 32. ¿A ¿A la aquí, máquina, ¿eh? ¿Aquí te acuerdas qué te estaba diciendo? Dios. La foto es la ¿eh? Fotón. Que nada, nada. no vaya por ella, que me quedara por ahí, ahí, ¿no? yo te lo pregunto porque yo no me acuerdo. No, no, no. Pero porque ahí ya estaba yo ganando y tú sí. ese tiempo, porque creo que estaba yendo por ella. ¿Sí? Me hicieron una memoria. Oh, Seguro que eres una buena estudiante, oh. sí. Sí. sí. No. Toledo, tercera de la Liga Nacional también este año, y otra vez tercera en Mora de Toledo. ¿Qué bueno, pues cuatro podios en, en esa temporada, ¿no? Venga, no, no, que ganas todo tú, ¿no? ¿Qué? Que ganas todo. Madre mía. ¿Cuánto tiempo llevas en Karateca, Tela? Tres años, tres ¿Tres Tres años. Bueno, pues no ¿verdad, de logro lo que has conseguido, ¿no? ¿No? Está muy bien. Bueno, ya te digo. Yo no, no me también. Cuenta, cuenta. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Y aquí cuando quedé primero en el Internacional de Toledo. No veo, ¿no? no. ¿La, la primera. Ah, ¿qué chingada? Ahí lo veo, ah, ¿eh? Eso fue en 2018. Eso fue en el en ¿eh? Toledo. Y por quedar tercero en un internacional también, entonces. muy bien, ¿no? ¿Y ¿Cuánto tiempo llevas dedicado al karate? Eh, ocho, ocho años, por eso. Ocho años. Muy bien. muy bien. Hola Adriana. Hola. ¿Cuánto tiempo llevas en el karate? Eh, dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y ya tienes aquí una medalla? ¿Esa medalla de qué es? De bronce. ¿Y qué es un campeonato? Es eh, una liga. ¿Una liga nacional? Sí. Muy bien, ¿no? Pero ahora bueno Bueno, yo soy el más morrijita, ya lo he dicho antes, le voy a hacer una pregunta. Una pregunta seria a toda esta gente. Vamos a ver. ¿El sello llega al Burger King hasta piso, sí, sí, ¿es rol, sí, o al el ¡Sí! Ah, que sí, sí, porque lo está mirando, Se tiene que mirar, tío. Me llevo el campeonato a la vuelta. ¿Sí? Bueno, si sí ganáis algo fuerte, fuerte con cobro digno ¿no? terminamos de Medilla, a, ragón. a ragón, no? Ah, eso está bien, eso está bien. Y nos tiene prometido que nos, puede, nos vamos a comer a comer, o al o a Burger King, que nos tenemos que ir pesando. Claro, claro, solo suyo, ¿no? Yo creo que, después de todos los éxitos y toda la publicidad que se ha dado a bancar entonces, con todas las cosas, también ha subido la demanda, ¿no? De niños que se quieran, bueno, niños, ni mayores, que se han querido apuntar a karate. Sí, bueno, en eh, la, la noticia, la o prensa. algo, ¿no? El foco de la noticia algunas veces, bueno, beneficia, claro, beneficia si vas viendo el periódico, pues sale karate y tal, pues sí, se puede. hay gente que se interesa mucho más por las clases. Bueno, pues no. o sea que eso es una cosa beneficiosa para ti porque estás haciendo un buen trabajo. Sobre todo que, que se hable de karate. Eh, que la gente lo conozca como realmente es una cosa desconocida pero no minoritaria es el problema y todo lo que eh, eh, beneficia el karate pues nunca estará Te doy la oportunidad de que recomiendo el karate a todo el público de este Bueno, yo voy a decir por qué lo hacemos nosotros Bien, porque nos apasiona somos una gran familia y es un estilo de vida y sobre todo, mira, por esto De guerra de las competiciones, de los viajes, del de entrenamiento, lo damos todo. A ver, tres veces, sabe